Hola, ¿qué tal fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal aprendizaje El día de hoy quiero compartir un poquito sobre mi historia de emprendimiento. Esta entrevista me la hizo Luther Sosa, uno de mis estudiantes, el cual también admiro mucho porque él ha aprendido a emprender. <ríe> Bien, Así que en la descripción de este video también te voy a dejar su proyecto para que le visites y también le apoyes. Y bueno, sin más preámbulos, veamos la entrevista. Muy buena gente, sean todos bienvenidos al Cuéntamelo con Lutel. Este es el primer episodio de una serie de episodios que vamos a estar trabajando a partir de este momento. Sí. Déjeme decirle que en este momento tengo aquí a un amigo, un hermano, un emprendedor, un hijo de Dios. <risa> y sobre todo un padre, Así mi es. mi hermano Johnny Mora. ¿Cómo se siente, mi hermano? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios y gracias por la invitación. ¿verdad? Estoy muy contento de, de verte crecer en verdad y compartir contigo esas experiencias que yo tengo sobre emprender. Gracias a usted por venir. De verdad, es un placer. ¿Y qué más que iniciar este nuevo proyecto con usted? Tantas cosas que hemos trabajado juntos de la sí, mano así es. y cosas que hemos vivido. Entonces, cuénteme un poquito de usted, JM. ¿Cómo usted inicia...? Eh, a emprender, como usted desde cero? Bueno, mire, eh, la verdad es que cuando tú decides recorrer este camino como emprendedor no es nada fácil. Yo, al igual que muchas personas, fui empleado durante muchos años, eh, profesor, y pues todo comenzó a fluir cuando yo comencé a escuchar libros asociados a este tema, libros de superación. Eh, Alex Day dice que eres lo que eres y estás a donde estás, por lo que tú coloques en tu mente. Entonces, eso por así decirlo fue el detonante que, que me motivó a que yo emprenda. Muy bien, entonces, usted aproximadamente tiene qué tiempo ya que, que inició, o sea, me refiero a... No siendo empleado. O sea, no siendo empleado ya directamente. Sí. Ya usted mencionó de que usted fue un, un tiempo siendo empleado. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo ya usted tiene ya no siendo empleado y ya viviendo del emprendimiento? Vamos a llamarle. Alrededor de, de seis años, de seis a cinco años aproximadamente. O sea, ya que estamos hablando de emprendimiento, ¿a qué específicamente usted se dedica? Vamos a, pre vamos a preguntarle, porque <risa> estamos hablando de que ya usted trabajó en pasado, pero no sabemos todavía a qué se dedica directamente. Bueno, mira, yo comencé, yo, como te decía anteriormente, yo me dedicaba a dar clases en un colegio. Lo, de que lo dejé para focalizarme en un emprendimiento que es asociado a la fotografía escolar. Ok. Yo soy fotógrafo escolar. Yo prácticamente voy a las escuelas y hago ese servicio de fotógrafo escolar. Y me fue muy bien, me fue muy bien. Pero ya tú sabes lo que nos pasó a todos en la pandemia. que sí. todo, todo lamentablemente, rendimiento no que... solamente como te estuve diciendo, todo el mundo eh, en la pandemia, lamentablemente ese caos que hubo, Aproximadamente, todavía estamos viviendo eh, sí, sí, un sí. residuo de esa, de esa pandemia que, que hoy en día ha afectado a mucho al mundo entero. Entonces, sí. es lamentable, pero con el tiempo, Dios mediante, Dios nos va a ayudar a seguir continuando y, sí. y a seguir emprendiendo los sí. demás. Pero bueno, lo que te quería decir es que el, ese proyecto que yo me lancé, me estaba viendo bien en, en el primer año, para que tenga una idea... A veces yo iba a un colegio y hacía el servicio de fotógrafo escolar y en un día yo me ganaba lo que me ganaba dando clases en un colegio. O sea, ah, fue, pero eso era bien que les daba ayer. Sí, sí, sí, sí, sí. Valió la pena tomar la decisión, por así decirlo, porque la vida se encierra en decisiones que tú tomas. Pero producto de la pandemia, pues ese proyecto se quedó paralizado porque obviamente los colegios estaban cerrados y no tenía esa entrada económica. Entonces ahí... Eh, me nace a otro proyecto que es la creación de infoproductos, ahí yo creé una plataforma online que se llama fotoaprendizaje que tiene como meta pues divulgar información de valor fotoaprendizaje es un sitio web que usted tiene para dar eh, es clases exactamente, ahí damos clases, ahí tenemos también muchos recursos gratuitos en la sala de, de diseño gráfico, de fotografía de también de personalizados. A ellos eh, les a la gente cómo puede crear un negocio de, de personalizados con poco presupuesto. Y pues, por así decirlo, ese fue mi segundo emprendimiento que nació en plena pandemia. Okay. Mientras muchos estaban esperando que las cosas se arreglen por arte de magia, pues yo comencé desde cero y sin conocimiento a crear esa Academia Online. Fotoaprendizaje, estamos hablando, ¿no? Fotoaprendizaje. Sí. Dígame algo, ya que usted habló de fotoaprendizaje, ¿usted tiene un equipo de trabajo con usted trabajando de la mano? ¿Usted hace todo? <ríe> usted, el computing manager, el que se basa en la web, el que edita sus videos, o tiene una gente ahí que va detrás de todo eso con usted también. Buena pregunta. Yo prácticamente lo hago todo yo solo. ¡Guau! Wow, pero es increíble porque sí, sí. no es fácil. Sí. Eh, ahora mismo yo retomé mi proyecto otra vez de fotografía escolar. Eh, me está yendo súper bien ahora ya que se fue la pandemia, entonces me divido eh, entre los dos proyectos. aprendizaje y, y la fotografía escolar. Es, exactamente, pero okay. tengo como meta delegar esa función a una persona, claro. incluso yo lo he hecho. Hay temas, por ejemplo, que yo lanzo un curso nuevo y yo me asocio con una persona que se encarga de las partes de promocionar el curso. Y por esa razón, a una comisión usted le da a esa persona. Exactamente, sí. Porque y, es, es mucho trabajo en Black. Pero hoy día, entonces, a través de Fotoaprendizaje, ¿a usted le va bien por esa plataforma, ya que usted da cursos online? Sí. ¿Le va bien? genera, genera bien? Sí, eso es lo que se llama un ingreso pasivo, ¿entiendes? Okay. Yo, por ejemplo, creo un curso pregrabado, ya sea de Photoshop, de fotografía... Lo grabo una vez, lo subo a esa plataforma y la gente, pues, eh, toma el curso, paga por ese curso, que también son o sea, tan a precios accesibles. Uh -huh. Y eso también hace que la gente ¿verdad? pueda eh, crear una formación profesional a un precio accesible. Y pues, nada, no tengo que volver a grabarlo porque ya está ahí. Entonces, es un ingreso pasivo. Y no tengo uno, ya tengo varios cursos. Ah, ¿A cuántos cursos usted se refiere que tiene varios? Tiene un estimado de ya de eh, cantidades. Tengo como 10 cursos aproximadamente. ¿10 cursos? 10 cursos. Y entre 12 de, de ellos ¿puede mencionarme uno de que, a qué se basan cada curso Bueno, de yo esos? tengo un curso de fotografía para principiantes. Ahí yo enseño a las personas a utilizar la cámara en modo manual. Tengo uno de Photoshop para personas básicas, personas que no tienen conocimiento previo en el programa. Yo les enseño cómo usar esa herramienta. Tengo un curso de Photoshop para el dibujo, Photoshop para fotógrafos, Photoshop para diseñadores. Tengo un curso de edición de video, de marketing, eh, de Lightroom también. Tengo un curso. Eh. Pero son demasiados, son varios. Sí, y sí. está bien porque es como, si una gente quiere empezar desde cero a excursionar en la fotografía, pues a través de su plataforma puede hacerlo. Porque sí. usted está preparado y preparado todos esos cursos para que las personas vayan allá se sienten, vean una serie de videos, aproximadamente se divide por capítulo, ¿no? Ajá. Y aproximadamente, o sea, ¿cuánto más o menos capítulo ustedes le añadiría No, es no sé así decirlo, disculpa. no se preocupe. Eso, eso depende del curso, en verdad. Pero yo trato que los capítulos sean cortos eh, para que la gente pueda adquirir el punto que yo quiero explicar y luego vaya a otro capítulo. Pero eso depende del curso. Hay cursos que tienen más capítulos que otros y así sucesivamente. eso es una forma, eh, yo la veo que es bien para emprender todo su sacrificio. Sí. Usted lo estuvo mencionando ahorita que usted tuvo que dejar el trabajo que usted tenía como maestro, ¿no? Sí, sí, sí. Para dedicarse a, centrar, a, a, a centrarse más bien en la fotografía pero vino el asunto de la pandemia sí. que a todos nos afectó como volvimos y lo que mencionamos es, sí. qué tan difícil fue eso para usted usted tiene familia no tiene dos hijos <risa> tres Sí, así es, es casado felizmente casado muy bien <risa> excelente qué tan difícil fue eso para usted eh, resistir o más bien permanecer y buscar lo monetario porque a veces como sus niños están más pequeños en ese tiempo sí. Entonces, no era fácil usted mantener una familia, usted mismo sí. deber pagar, quizás, ta, pagar sí. tarjeta de créditos. No sé si es su sí, caso. Sí, sí. Mira, en verdad fue muy difícil, en verdad que sí. Porque, por ejemplo, mis compañeros en el colegio donde yo estaba, pues ellos en la pandemia, no les fue a lo mejor tan mal en comparación conmigo porque ellos le seguían pagando el sueldo, ¿entiendes?, al menos... Como, como a muchos, sí, como, como a muchos, es que le entró... Pero a mí no me entraba como esa entrada, porque yo dejé voluntariamente mi empleo, eh, por lo que te había dicho. Entonces, fue muy difícil, en los primeros meses tuve mucha duda, eh, mucha... Eh, y, eh, mucho temor de lo que me pueda pasar, y no tan solo a mí, a la familia. Pero me puse a emprender, me puse a crear cosas nuevas, y de ahí fue que nació fotoaprendizaje, que durante ese tiempo fue una de las entradas pasivas que yo tuve más grande Porque la gente también en pandemia, producto que estaban en su casa, pues entonces muchos eh, aprovechan el tiempo y comenzaban a hacer cursos, y muchos de los cursos que hicieron eran asociados con diseño gráfico, fotografía, cursos que yo tengo disponible en mi plataforma. Muy bien. Ya referente a que usted pasó esa, esa situación, ¿usted recomienda bien una persona que quiera emprender de su trabajo no, no no no no no lo recomiendo pero tiene que tomarlo en cuenta en verdad hoy en día estamos viviendo en crisis laborales no es un secreto que hay pocos empleadores que valoran al empleado como tal entiende el que tenga un buen empleo que lo valore muchísimo porque la verdad es que son pocos eh, yo lo que te recomiendo es que tú trabajes en paralelo, es decir, con... balance entre ambos. Sí, en paralelo. O sea, que tú puedas, por ejemplo, darle forma a tu emprendimiento sin dejar eh, tu empleo. Yo lo hice porque eh, prácticamente como que consumí tanta información sobre que si tú quieres tener esa libertad financiera y de, y de tiempo, eh, debes de focalizarte en tu propio proyecto pues tomé esa medida, pero al principio fue difícil, yo le recomiendo a las personas que, por ejemplo, si son solteras que se lancen, a veces es difícil emprender cuando tú tienes compromisos de familia, de hijos y demás, porque tú siempre piensas en ellos, tú siempre piensas, y si me va mal, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar, quién lo va a mantener, quién me va a pagar el la, alquiler de la casa, todo eso. Pero hay personas que a veces son solteras, no tienen esos compromisos, y a veces tú lo ves atado a un trabajo, teniendo la oportunidad de ellos lanzarse a un proceso de emprendimiento. ¿Usted considera que se puede emprender eh, teniendo su trabajo? Se puede emprender. O sea, tener un equilibrio en ambas cosas. Sí. Porque, como usted dice, quizá usted, usted lo vería como un error o como un parte del proceso que usted ya ha dejado el trabajo suyo para usted emprender. Decisiones. En verdad. ¿Cómo usted lo vería? Como una decisión ya. Una decisión favorable en mi caso, sí. eh, pero hay casos que no. Porque cuando tú emprendes, tienes que entender que no es algo que crece de la noche a la, a mañana. la mañana. Entonces, tú dejas tu empleo para tu emprender y tú tienes compromiso, pues un poquito incómodo. Entonces, tú puedes trabajar en paralelo. Por ejemplo, yo doy un taller donde yo enseño a la persona a emprender con la creación de artículos personalizados. O sea, la persona aprende desde su propia casa cómo crear una taza personalizada, una gorra, un termo. Y eso la persona lo puede hacer en paralelo con su trabajo, no tiene que dejarlo. Y de ahí han salido emprendedores que yo me siento súper contento de personas que han emprendido, que ya tienen sus negocios de personalizados, formalizados y demás. Usted está hablando acá del taller de sublimación, ¿no? Que yo... Sí, Para desanima. mí ha sido una bendición también eh, apoyarle a usted en, esa, sí. en esos momentos, porque han sido muchos. Sí, ¿Cómo sí. de ¿Cuánto estamos hablando? Aproximadamente 8 o 10. De 8 muchos. Talleres. O sea, talleres que usted sí, ha dado. Ya, ya. ya van 12 talleres. Oiga, o sea, 12 talleres, yo sí. he estado presente entre eso, creo que en 10 o 9 quizás. Exactamente, sí. Ya sí. en el otro no he estado por, ya, causa era mi voluntad, por así decirlo. Sí. Entonces, hoy día, ya viendo el emprendimiento, como usted estaba hablando eh, a propósito de eso, se puede emprender entonces trabajando y emprendiendo. No es recomendable dejar su trabajo y emprender por su lado. Y más si tú tienes un compromiso de por claro. medio, que es su familia. Exacto. Quizás otro sea diferente, el caso diferente, que no tengan hijos o no estén casados. Ahí sí lo puede ser mucho más fácil. Claro que sí. Incluso Alex Day solta que, que tú a los 30 años tú tienes que ya tener tu vida resuelta en el sentido de tener tu casa, tener tu carro y demás, pero eso se hace cuando tú emprendes. Eh, muchas veces no se concretiza eso porque a veces nos entramos en una relación temprana y no tenemos que atar a un, a un empleo. Por eso yo te digo que mientras, mientras menos compromiso tú tengas, pues es mejor emprender, porque si te va mal no pasa nada, o sea, tú no tienes como esa responsabilidad de hijos y demás. O sea, tú tienes una edad perfecta para tu emprendedor. No, y también yo, como le digo, yo siempre me mantengo emprendiendo. Yo soy muy creativo en cuanto a las, a las cosas. No me gusta estar atado a una sola cosa a la vez. Yo siempre estoy creando, siempre estoy innovando. Eh, dentro de eso, ese es uno de tus proyectos. Eh, sí, sí. Cuéntamelo chulo. con Luther, el Estudio Acaso Ara Estudios eh, Es parte de mí, parte de mis eh, motivaciones que he tenido en el pasado, que siempre lo he tenido en la mente para poder crearlo, no. y han venido y han surgido hoy día. Entonces, ya volviendo al tema de la de la, del emprendimiento. Sí. Eh, ¿tú, tú sabes que usted trabaja por YouTube también, trabaja por Facebook. ¿Cómo usted maneja las redes sociales? O sea, ya, yo veo que usted también hace transmisiones, sí. da los cursos o sea, ahí mismo a través de YouTube. También, sí. tiene estudiantes ahí que participan. Sí. ¿Cómo usted hace y cómo usted maneja esa, esa fase de usted? No, todo es asunto del tiempo, entiende. A veces la gente dice que no emprende porque no tienen tiempo, pero la verdad es que todos tenemos las mismas 24 horas. Es un asunto de tú, por ejemplo, dejar cosas que no son productivas, que te entretienen. Que, por ejemplo, tú en vez de durar dos o tres horas, viendo una serie en Netflix. Netflix, dura una, o sea, óyeme, ni siquiera te estoy diciendo que deje Netflix, sino dura una y dedícate a esas dos, entonces tú haces algo que tú veas que tú le vas a sacar beneficio, eso es lo que yo hago, eh, y yo me distribuyo con el tiempo de ir a la iglesia, de mi familia, de jugar a veces, pues yo soy gamer, cuando tengo tiempo... Ah, pero no soy esa faceta gusta. de usted bien, ¿eh? Sí, me gustan mucho los videos de juego y cuando tengo tiempo yo le dedico también a esos tiempos porque es parte de te tener un balance. El punto es cuando tú te vas a una sola área y te descuidas de las demás, ahí que está el problema. Pero el tiempo, todos tenemos la misma cantidad en cuanto a tiempo, 24 horas. Exactamente. Eh, ahí, ser... y, algo más. y me acuerdo temprano, me acuerdo ah. a las 9 o las 10. De la noche No sé cómo usted puede hacer eso Porque ya viendo el caso de usted Que usted emprende Y tiene siempre cosas por hacer A mí, por ejemplo A mí, a mí se me hace imposible dormirme temprano Porque yo siempre tengo en mi mente Haciendo <risa> algo Haciendo algo en el día O haciendo algo en el momento Incluso es tanto así Que hay veces que yo estoy durmiendo J.M. Y me llegan ideas Durmiendo no O sea, acostado en cama yeah. Me llegan ideas Yo tengo que escribirla En el yeah. celular agarro Y la escribo porque me llegan como mayormente en la madrugada. Yo siempre me Exacto. centro de... Yo tengo mi espacio para dormir, obviamente. Pero de noche se me hace un poquito incómodo reconciliar el sueño. Por eso es que a veces yo suelo despertarme un poquito como... Como Natalia. tú me estuvieras una vez más tarde. Por esa misma razón. Porque <risa> siempre estoy... Eh, mi mente... Eh, tratarla de, de trabajarla. Y, y, y así. Usted me entiende. Ya. De eso se trata. No, yo en mi caso, Yo me... Acuesto temprano, porque me levanto temprano, ya yo a las 10. Ya es a las una seis. costumbre suya. Ya sí. Ya es una costumbre suya que usted ha adaptado. Y, y créanme que admiro eso de su parte, porque viendo ya la, la responsabilidad que usted tiene, y mayormente que eso de las redes, porque mi mente siempre se mantiene trabajando y trabajando, trabajando sí, y trabajando. Y a veces se hace imposible de conectarla. <risa> se sí. hace imposible de conectarla. Y, Pero se y, puede, se puede. Claro que se puede. Y Dios mediante eh, todo tiene su tiempo, como usted dice. Todo el un tiempo y hoy día eh, las redes sociales, por ejemplo, han sido parte de, de eso de quitarle el tiempo a uno. Sí, sí, sí. Porque a veces uno se, se centra en ella a buscar cosas para beneficio. Todo depende de cómo tú quieras usar Las redes tiene sí, su poder, sí. pero usted depende de cómo tú quieras basarla. ¿Cómo tú la, usas? Tú si tú la, la quieres usar en tu contra la quieres usar para ayudar a los demás. Exactamente. Ya está de ti. No, incluso hay gente que la usa con un fin monetario, que es una, una parte muy interesante. Muy interesante y créeme que deja bastante para usted claro vivir de sea. ella. Muchísima claro gente viven de ella hoy día. Así pero es. todo tiene su tiempo también. vuelve y lo recalco ahí. Usted puede estar en el momento ya que usted ya consiguió un posicionamiento en las redes sociales. Pero puede ser que con el tiempo ya, ya la fama que usted tuvo en un, en un tiempo pasado. Baje, baje. Baje, pero tiene que saber emprender. De ahí también se puede emprender de las redes. Porque usted puede sacarle provecho a eso y emprender también en otras áreas. Claro. claro. No solamente basarse en una. Se exactamente. Llama. Di, di, bueno, muy bien. Diversificar, ¿no? Entonces, usted puede de ahí sacarle partida a otras cosas. Que no solamente sea una, una entrada de las redes sociales. Porque a veces nos centramos entra, en una cosa y ya. Pero hay más cosas que uno puede vivir. Claro, así Que puede es, estar sí. de la mano. Así Yo sé es. que es difícil a una gente trabajar a diaria, a diario trabajar de 8 a 5, un, un horario laboral, sí. quizás de un trabajo que no le guste, Eso es y lo que, que le gusta. porque es el detalle, cuando a ti no te gusta una cosa y tú estás haciéndola ya más por, por sobrevivir y para tú poder mantener, mantenerte, se hace muy imposible sí. tú y, trabajar. Y mira, y la vida no consiste en tú tolerar. Hay gente que vive en vidas toleradas en trabajos que no le gusta y, y no tiene opción. La vida consiste en tú descubrir eso que te apasiona y tú dedicarle todas tus energías. Y como tú dices, lamentablemente hay muchas personas que están atadas a un empleo de 8 a 5 y que no lo disfrutan. Que entran con pesar y, y están esperando que sean las 5 para salir. Y eso lamentablemente... Y, eso, y se convierte miran. en una rutina porque es un horario quizás de, de lunes. Exactamente, de años, por así decirlo, de años, sí. y se basan y se quedan ahí y no buscan la forma, quizás, de poder emprender, ya sea en un negocio, porque o sea, como estuvimos diciendo ahorita, se puede emprender en parada, trabajando. Claro que sí. Se puede emprender incluso trabajando. Se puede emprender con presupuesto cero, porque, por ejemplo, el tema de los artículos personalizados, yo lo comencé desde casa con presupuesto cero. Y tengo incluso documentación donde muestra cómo fue que yo empecé, porque siempre la gente tiene excusa. o sea la gente piensa, no, que yo ni he emprendido porque tuvo suerte, o tú emprendiste porque tú tuviste suerte. No, es un asunto de sacrificio y tu dedicación. Una meta. Exactamente. Y pagar el precio por esa meta. Hay o sea, gente que no quiere pagar el precio, se queda en su zona de... Eh, de confort, ajá, así confort, decirlo. Y luego entonces buscan excusas. No. O sea, tú puedes tener éxito en cualquier área de interés. Entonces, lo que tienes que hacer es establecer una meta por, por ello y pagar el precio. Pero, lamentablemente, la gente no quiere pagar el precio. Muchas de esas personas que tú ves que tienen trabajos mediocres, tú, por ejemplo, tú lo ves los viernes en un teteo, por así decirlo, en un viernes social, y pueden aprovechar ese espacio de tiempo para focalizarse en un emprendimiento, pero no lo hacen. Entonces, culpan al gobierno, en muchos casos, de las situaciones actuales que presentan en su vida. Y nosotros somos los responsables de nuestra vida. Y de, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos somos nosotros. Muy bien, JM. Una pregunta, ya concerniente a, al emprendimiento, volviendo al tema atrás. Se le acabó el agua. <ríe> se le acabó el agua. Eh, ya ahora mismo le traemos un poco. <ríe> concerniente vale. al emprendimiento, JM, ¿qué usted le recomienda a las personas para poder emprender hoy en día con todo eso? Ya que usted ha vivido, usted se mantiene emprendiendo, ¿no? Sí. Usted ahora mismo. Ya aparte de ese emprendimiento que usted ha tenido, usted tiene fotoaprendizaje, tiene la fotografía, uh -huh. tiene su canal de YouTube que es parte de fotoaprendizaje. También damos clases. Ah, dan clases también. Esenciales. a través. Esenciales. Muy bien. Usted se mantiene emprendiendo siempre. A pesar de que ya usted tiene ya tres proyectos enfocados, ¿se sí. mantiene generando más ideas para seguir produciendo? Sí, sí, claro, claro, claro. Yo tengo, por ejemplo, agendado hacer algunos cuatro cursos o cinco. Eh, lo que pasa es que hay que hacer el paso por los compromisos que yo tengo. decir pues, Si yo lo tengo agendado, yo siempre tengo metas a corto y largo plazo que yo tengo pendiente de hacer. Por ejemplo, tengo una meta que hace una maestría, eso es a largo plazo, y otros cursos eh, de los conocimientos que yo adquirí. Para un joven emprender, que yo le solto, que, que estudie, porque, bueno, Dios, en primer lugar, abre puertas, pero los estudios también. Y gracias a Dios, hay muchas plataformas que tú puedes capacitarte incluso de forma gratuita, que ¿Usted puede decir el nombre de alguna de ellas para no, que esa persona claro, que está escuchando claro, la pueda...? Eh, claro que sí. Bueno, yo doy clase en Infotech. Infotech tiene una plataforma que se llama Infote Virtual. Ahí tú puedes hacer cursos virtuales de forma gratuita está cena Sofía Plus está capacidad para el empleo de Carlos Enlí. Carlos Enlí está Carlos Slim, el, el mexicano que tiene, de claro no sí tiene mucho cuarto. sí ya sé esta edx.org está Coursera, esas son plataformas que yo he hecho cursos en ellas, o sea, yo tengo evidencia, tengo diplomas. Hablando ya de ahí mismo de los cursos de diploma, aproximadamente, ¿cuánto usted tiene de día? Porque yo recuerdo que en los ayeres, usted suele hablar un poquito de sus cursos. Sí. Y ve una series de diplomas en un PDF junto, que usted lo pone, ¿cuánto aproximadamente usted tiene de cursos? Que usted se acuerde. Miren, no tengo así el dato, pero lo curioso de esto es que yo he hecho la mayoría de los cursos gratuitos. Y online online virtual virtuales wow. la mayoría de esto y cursos certificados para los que tengan excusa y que no porque no tengo dinero no tú puedes capacitarte de forma online tú lo que necesitas tiempo y tiempo tú tienes de más entonces es un asunto de eso pero no sé alrededor de 50 o 60 cursos wow pero son bastante porque comenzar ustedes de pequeño siempre ha, ha trabajado con eso de la tecnología yo recuerdo también de eso sí ahí. sí sí lo que pasa es que a veces uno toma eh, modelos de inspiración. Y en mi caso fue mi papá. Mi papá, sí, cuando yo era niño, él me decía eh, Johnny, a mí y a mis demás hermanos, Johnny, estudia. Pero cuando yo tenía tu edad, eso él me lo decía cuando yo era niño, eh, yo quería estudiar y a mí no me dieron el chance. Mi papá solo llegó a un octavo curso porque del campo la persona del campo tiene una mentalidad diferente sobre el estudio. Y mi abuelo lo... Lo mandaba a atender las ovejas, las vacas, los chivos y todo eso. Y todo eso. Pero él tenía ese deseo de echar hacia, hacia adelante. Entonces, él fue el modelo a seguir. Él me dio la oportunidad y yo le tomé pasión a los cursos. Y cada vez que yo veía una oportunidad, ya sea mediante beca, ya sea una formación online gratuita, yo estaba ahí siempre buscando, buscando, buscando. Y todo esto me trajo como consecuencia que yo puedo ahora tener una academia online donde yo puedo ayudar a personas sobre los conocimientos que yo adquirí. Porque obviamente si yo no hubiera querido eso, ¿qué yo voy a enseñar? Exactamente. Entonces eso es parte de lo que yo había citado al principio, que los estudios te abren puertas. Su caso es un poquito parecido al mío. Mis padres también vinieron así mismo del campo, muy jóvenes, acá la, a la ciudad, la capital, aproximadamente 14, 15 años. Se conocieron trabajando. Wow. Y así. Yo estudié, me capacité, hice muchos he hechos, varios cursos, no como usted, pero ahí vamos. <risa> <risa> ahí vamos. Desde que estoy joven todavía para seguir emprendiendo. O sea que. No creo que el alcance, quizás, pero estamos trabajando en eso. Eh, gracias a Dios pude graduarme de comunicación social. Qué bueno, qué bueno. Y, y he tenido muchas oportunidades en la vida de, de, de, de proyectos, eh, dentro de esos proyectos que, que he trabajado, está el mundo de Cristo. Muy bueno, muy que es muy un medio acá. cristiano que aproximadamente ya tiene, eh, va para 12 años aproximadamente en los eh, online. Yeah. Y ha sido de mucha bendición para muchas personas que me lo han dicho, gracias claro a Dios sí. y a Dios la gloria por siempre. Amén. Pero a través del mundo de Cristo hemos trabajado también, hemos sacado una serie de visiones, ha salido ahí más de fortaleza. Que también se creó en 2012, Mundo de Cristo 2010 y Imágenes de Fortaleza dos años después. Que esa fue parte, yo diría que Mundo de Cristo fue la primera fase de mi emprendimiento. Sí, fue ahí que eso. yo abrí mi emprendimiento. Yo, yo era joven, ¿No ¿se acuerda cuando yo. Eh, claro que sí. La, la, la, la, la, las postales, la postalista que yo, era, que yo mandaba imprimir con usted. ¿Se, sí, ¿se acuerda? Claro. Los, los logos, eso. Sí. Que yo todavía ni siquiera tenía conocimiento básico de Photoshop, nada de eso. Yo incluso le mencioné que yo utilizaba un programa que se llamaba For Escape. Wow. Ese programa era que yo me decía: Tú deberías usar Photoshop porque Photoshop es, la, es una herramienta más profesional claro, para claro. trabajar. Y yo veía su trabajo porque usted estaba todo, todo, cuando eso, estudiando. En Tú estás estudiando cuando eso. Y, y, y mostraba alguno de esos eh, eh, ya trabajos realizados. Y así. Entonces, como vuelvo, volviendo al tema, a través de Mundo de Cristo, yo pude emprender, trabajar, formar un equipo, sacarla adelante. Gracias a Dios, hoy en día estamos posicionados. Gracias a Dios. Y. Vamos a continuar en eso. Y no obstante, también este proyecto como le, le estamos ahora, hoy día, sacando de partida. Es un nuevo proyecto para poder realizarlo. Eh, también viene más proyectos porque yo siempre me mantengo, gracias a Dios, emprendiendo y sacando todo. Ya hoy día yo saco los proyectos míos, los saco ya cuando ya están ready completamente, pues yo los pongo a la luz. Claro, claro. No me gusta, eh, porque hay cosas que quizás no se vayan a dar y uno no puede adelantarse al asunto. Sí. De publicar una, algo, mire, es mi proyecto. Tú primero tienes que enfocarte en el proyecto. Ahí también está lo que es en comidas, que también esto tenemos en Q. Tenemos Frito y Elegante, sí, claro que, que es un proyecto de la atención. familia. Que es un proyecto muy bueno, señores, que le invito a que vayan en Instagram y vean todo el tipo de, claro. de comida que vamos a preparar. No, y tú tienes, tú tienes esa ventaja, Lute, que tú no tienes esos compromisos Compromisos familiares sí, que O sea, yo, ya de familia, yo, de hijos Sí, pero que yo tuve Y yo emprendí así, porque eso no es fácil pero que aquí yo tengo, eh, ¿puedo llamar a Jaffe? Claro, meto, claro que, que sí, venga ven, Pero aquí ven Venga, entren <risa> entren, Mira, estas son unas Bendiciones que yo tengo, salud a la cámara Esta cámara <risa> Sí, esa es su cámara. Ahí, esa es la cámara y saluda. Aquí está Jafe aquí y está aquí está Mauro. Mauro. Saluda ahí, Mauro. Te, usted está inculcando también en los medios de, sí, de, sí. de tecnología, ¿no? También. Mauro sabe usar el, el Photoshop Oiga. ya. Entiende. Pero en ese contexto fue que yo emprendí. Un contexto que es difícil para muchos. Por eso yo le he solto a que no dejen sus empleos. Pero tú de que eh, tú con familia, tú dejas tu empleo para ver si un emprendimiento te va a funcionar. Y tienes que tomar en cuenta que no, que no se despega de una vez es difícil, es difícil. Pero en tu caso, Lute, que no tiene ese compromiso, o sea, todos los emprendimientos que tú puedas hacer... Hay que hacerlo. La padre. meta es tú hacerte millonario antes de los 30. Esa es la meta. Antes de los 30, wow, claro. estamos llegando ahí casi. <risa> <risa> Mire, tán, de verdad para mí ha sido una bendición estar aquí con usted. Gracias por Hablar sobre este tema. Sé que este tema tiene muchos puntos por, por, por registrar, sí, sí, por sí. hablar. Y siento que hemos abundado lo suficiente del tema, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos hablado Yo suficiente sí. del tema y esperemos de verdad que esas personas que estén ahí escuchándonos a través de su pantalla, ya sea en audio o en video, sí. que siempre se mantenga eh, emprendiendo. Es como digo, no, no tienen que dejar su trabajo. Usted puede emprender. No, no, no. Sé que es un poquito difícil porque claro. tienen que centralizar su mente en las dos cosas, claro. en el trabajo y en el emprendimiento. Claro. Pero ya una vez que usted entienda, si usted ya está emprendiendo y ya usted puede vivir de eso, y sientes que ya con el trabajo nos, claro. ya no, no tiene que dedicarle sí. tiempo y directamente, pues... Y mira, que hoy, para allá. hoy en día ese es el mejor momento para tu emprender. O sea, gracias a lo que es la y, las y, internet. Y las las re redes. Las sí. redes ayudan bastante sí, hoy día sí, para sí. tu emprender. Que antes no era tan fácil. Pero como te citaba ahorita, lamentablemente hay muchas personas, jóvenes en especial que usan las redes y no le sacan el provecho. La usan como una forma de entretenerse y deben de entender que las redes y la misma internet es mucho más que eso. Entonces, hay muchos jóvenes que si lo han sabido y se han aprovechado, hay otros no. La idea es que tú puedas ser de esos pocos que le han sacado provecho a las redes sociales y que puedan emprender a través de las mismas. Muy bien, muy bien, así es. Así que, Gotaeme, mi hermano Johnny Mora, muchas gracias por, por estar aquí. Gracias. Para mí es por un invitación. placer. Esperemos que se repita por otra ocasión y hablemos de otro tema. Yo sé que con usted hablamos de todo un poco y, y, y podemos sacar de sí. partida muchas cosas. Todas las veces que tú quieras, tú me puedes invitar. Tú sabes que estamos a la orden y se te estima y se te quiere mucho en verdad que sea. Algo que tú no dijiste fue que yo tuve la oportunidad de darte clase a ti cuando ¡Oh, tú eras sí! Más pequeño, ¡Wow! Sí. sí. mire, por cierto, mire, gracias por recordármelo. Gracias por recordármelo. Yo en Photoshop, cuando estaba iniciando, yo di un curso con ustedes de Photoshop avanzado, ¿no? entre eso demás. estaba básico básico avanzado fue avanzado yo creo que fue avanzado más porque avanzado. ya yo diría que tiene un poquito más del básico claro fue avanzado que dimos y también dimos el, el Illustrator me el parece ¿no? también, sí, esos cursos fueron de de bendición para mí de ayuda no solamente por el reconocimiento sino porque adquirí mucho conocimiento de sí. él Claro que sí. Y fue a través de usted. ¿Eso estamos hablando como el 2013? Claro. <ríe> 2013 o 2014, cuando en ese entonces ya usted era parte de, de, de la, la biblioteca. De la ¿no? biblioteca, sí. Y que fueron gratis también esos cursos. Sí, o sea, completamente sé. gratis. Que es lo que yo le digo, que hay muchas empresas, hay muchas formas de tú capacitarte de forma gratuita. Y más hoy día. En ese tiempo era las redes no, no tenía tanto potencial como hoy día lo tiene. Claro. Ya hoy día usted con la red, usted aprende muchísimas cosas. Así así es. Que así es. Gracias, JM. Gracias a usted por estar ahí viéndonos. Nos vemos en otra entrega. Así que ya ustedes saben. Esto fue el Cuéntamelo con Luther. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye.